Soy Pamela Fink, creadora de la web series Pan Comido que pueden disfrutar en la plataforma de Hits. Tengo por lo de la música. Ay, vienes a lo del trabajo. Haberlo dicho antes, mujer. Quería retratar como la vida de una chava como yo en una gran ciudad como la Ciudad de México y las oportunidades y retos y dificultades que, te, que se te van presentando. Ya se te empezó a notar lo hábil. De repente la escribí y ya contacté a algunas amigas actrices, algunos amigos camarógrafos y editores y juntos la armamos. ¿Tienes dónde quedarte? No. Ay, Chela. Chela, ¿cómo te vienes desde Puebla sin tener un lugar donde quedarte? Simplemente que sea como auténtica, que sus personajes se sientan orgánicos y naturales Como algo que podría pasarte a ti o a mí que estamos viendo esto Oye, ¿y qué hace una niña tan bonita trabajando aquí? Me parece un impulso muy importante porque está teniendo mucha difusión en países Tanto de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa Entonces yo recomendaría mucho Hitbook para que siga dando a conocer web series y material original